Ahora sí, listas, listos y preparados, bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa transmitido para ti, para que puedas encontrar tu propia esencia, para que puedas descubrir que sí sabes que tienes esa luz interior y que te da todas esas señales, todas esas guías para poder seguir adelante y que, bueno, pues te dejes guiar, a través de tu propio voz interior. Estás aquí para poderlo descubrir, para que puedas realmente integrar y reconocerte como ese ser de luz que eres. Había dicho que ya no iba a haber programas <risa> hasta el siguiente año, pero recordé que teníamos una promesa de mandar rituales para este 2022, y habíamos quedado con Facundo que nos iba a dar todos los rituales que tenemos que hacer para este año nuevo, así que justo tenemos unos cuantos días previos para que eh, realicemos algunos rituales. Él, a través de la Kabbalah, nos va a enseñar algunos rituales y, bueno, algunos otros que no tienen que ver con la Kabbalah, son varios, así que yo te aconsejo que vayas por pluma por un papelito para que puedas apuntar todos estos rituales y los tengas ahí pendientes. Eh, y ahora sí, bueno, pues les presento, ya saben, a Facundo desde Monterrey. Aquí lo tenemos. Hola, Facundo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven por las redes sociales. Hola, Maggie otra vez. Hola, de nuevo. Estamos <risa> contentos de estar con ustedes aquí hoy 28 de diciembre no, no es broma, aquí estamos en realidad sí, en no grabado. fue broma es grabado, no es grabado, estábamos tampoco en vivo. y estamos a la orden oye, sí justo el 28 creo que pareciera como si este como si dijéramos que fue broma el no, no tener el programa y justo lo sacamos el 28 otra vez y, y, y fíjate, caso curioso todo el mundo agarramos el día como si fuera algo de broma, cuando en realidad se conmemora una supuesta matanza de 2350 niños. Sí. La supuesta matanza que dice, dicen que hizo Herodes el primero, el grande. Uh -huh. Pero en realidad es, es el origen de una fiesta que viene desde antes, de la matanza de los inocentes. Una Bien. fiesta pagana, ¿cómo le dirían? Una fiesta pagana. Bendito sean las fiestas paganas, que son las que le dan forma a las religiones del mundo. Pero debes de una fiesta pagana que se viene. Ah, ok. ¿Y cuál es esa fiesta pagana? Cuéntanos. Hay una fiesta pagana que se festejaba hasta el siglo IV. Por culpa de Goyo IV, el Papa, este, pues se erradica. Era la fiesta de los locos o los diáconos y de las, de las, iba muy ligada a las fiestas de las caléndulas o de los débitas, que eran vestirse de ridículos, sobre todo los, los que estudiaban para ser sacerdotes, o los padres de familia, los patrones, este, muy parecidas a las saturnales este, romanas, este, y se agarraban haciendo y medio, barbaridades y medio, incluso se metían a los templos. Y comían, no sé, comían hacia arriba del, del, del, atrio, búlpito, del atrio, del pulpito, este, y tiraban comida, interrumpían a los sacerdotes, hacían burla de, de las religiones, etcétera, etcétera. Y de ahí viene la, hacían muchas bromas, muchas bromas, sobre todo pinturas, eh, aventaban pintura a la gente, aventaban harina a los transeúntes, sobre todo si eran emperadores o, no sé, cosas así, ¿no? Les aventaban, les aventaban, hacían muchas bromas. Entonces ya en el siglo IV los quitaron. Fíjate que yo recuerdo que, bueno, tengo unos sobrinos que viven por ahí, este, vivieron en Veracruz y hay una eh, celebración que es algo similar, ahora que me lo estás comentando, se visten como Veracruz? de diablitos. Uh -huh, y se empiezan a, a, a, a, a este, aventar pintura, se empiezan sí. a aventar pintura. Sí. En la India el primero de febrero, por ejemplo. Ajá. Hace la oh, fiesta de la pintura, okay. así todo, panoramas en pinta de colores. En Veracruz, en México, en el Distrito Federal, tengo entendido, este, también hacen una, una fiesta parecida. Pero no con pintura, sino con, con la marcha y, y con bromas, este, no sé, tonarte un globo con agua, no sé, cosas así, ¿no? Bromas a los, a los asistentes. Pero no, por ahí andan, por ahí andan. Entonces, sí, oye, todavía por te ahí hacen... están como medias disfrazadas, pero sí, sí, sí hay sí, sí. Eh, ese, esos rituales de, de tener que estar así como con las pinturas, el agua y todo lo que de repente hasta se avientan. A fuerza de dogma, esa costumbre en, en, en el catolicismo se pasa al día de ese acuerdo. Que se van ya, a la, la adoptan ahí a... a... Uh -huh. Ah, mira, sí. qué interesante. Pero coincide, para quitarle la jocosidad de esa fiesta, atraviesan la, la, la, la disca historia de los, del asesinato de los inocentes que hace Herodes el Grande, cosa uh -huh. que, pues, pues, no podía... Para empezar, no podía hacer este tipo de matanzas porque él era judío. Sí. Ok. Y él ajá. era como un vasallo de Roma, este, gobernador o, o encargado de, de toda, del gobierno de Jerico, Judea, Galilea, Samaria y Lomea, de donde él nació. Ajá, se sí. le decía el rey de los judíos. Por eso cuando los supuestos este, magos llegan y dicen, el nuevo rey de los judíos, pues, ¿cómo? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Pero José, Flavio Josefo lo describe como un gobierno, pues no tan carnicero. Mata a su esposa y dos hijos, sí, pero porque le quieren quitar el poder. ¿Quién no se aferra del poder en aquellos días? Ay, ¿eh? Bueno, también en los actuales. Sí, todavía sigue, todavía sigue esa sensación pero de que el poder te da bienestar. Sí, pero se tiene el reinado de, de, de Herodes el Grande como un gobierno bueno. Les construyó el segundo templo de Jerusalén, construyó Masada, ¿sí? este, creó una red de impuestos no tan agresiva para, para los vasallos, los súbditos. ¿sí? Y muere como cuatro o cinco años antes de que nazca, como nueve años antes de que naciera el, el, el, el, el que llaman Mesías. Ajá, sí, sí, sí. muere en el cuatro antes de Cristo. Okay. Muy bien. Bueno, pues fíjate que ya estamos teniendo aquí ya bastantes conectados que quieren saludar. Hola, hola. A ver, tenemos a, a María Can Castilla, Ana Patigasca, eh, Miriam eh, Miranda, Miriam Mendoza también. Alma Hernández, dice Ivonne Besos, desde La Paz, Baja California, Claudia Reyes, J. Ángel Junior García, Verónica Acosta, Doris García, eh, Beatriz Rodríguez, nos está saludando, sí. Ariana Herrera Castillo, dice eh, bonito día y buen día Facundo, Beatriz Rodríguez, eh, que hay que mandarle luz a mi Betty, que andaba un poquito enferma, eh, jaide Rubio Luz Vargas, Aide Jiménez, eh, Lucy Flores, Adriana Salinas Mendoza, Eucobel nos dice: Buenas tardes, abrazo eh, la salud de hoy y siempre. Un gusto verles, escucharles y aprender siempre algo nuevo de ustedes. Un abrazo con afecto, Eugenia, eh, Eugenia. Martita Mayen. Eh, Claudia Pascua, Hugo Lechuga, también nos está saludando por acá, Miroslava de Castán, Castán, Silvia Can, ya nos está saludando, Irma y Dalia Cerda, eh, también nos está saludando. Pues muchas gracias y por favor, sigan compartiendo este programa, porque la verdad es que el programa se hace de ustedes para ustedes. Entonces, eh, vamos a iniciar con esos rituales, ya les dimos oportunidad de que vayan por su pluma y por su papel para que empiecen y hagan estos rituales que Facundo nos va a compartir el día de hoy, así que Facundo, por favor, arráncate con el primer ritual, dinos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos bueno, que conseguir? Primeramente, vamos a pedirles a la gente que nos diga nada más qué ritual hacen, eh, 12 uvas, correr con las maletas, este, gritarle al mundo que feliz año. Usted, ok. El ritual que haga. Yo mientras voy a empezar con un, con un ritual que se hacía originalmente eh, con los antiguos, antiguas tribus en, en Israel. Los judíos no llegan a ser judíos, sino llegan a una tierra donde hay muchas, muchas tribus. Entonces, algunas tribus eran de tendencia... De gobierno, o, o no de gobierno, sino de, de carácter más pasivo y otras más activo. ¿Sí? Entonces aquí encontramos la energía femenina y la masculina, yin, yang. ¿sí? Entonces se juntaban, eran 14 15 tribus. De ahí empiezan los siete días de la creación. Van muy relacionados y se representan con la menora la la veladora con las siete, siete candiles, con las siete velas. Okay. Cada uno está representado por los chakras. ¿Sí? El rojo, el chakra raíz, el chakra sexual con el naranja, el del solar, del plexo solar con el amarillo, el del corazón con el verde, el de la comunicación con el azul. El de la intuición, el tercer ojo, el violeta y a la corona, coronavirus, por cierto, el de la corona con el blanco y el púrpura. Entonces, mmm, de ahí viene ya la, la religión judía que, que toma esta, esta, este monumento, digamos, ¿no? y lo pone en sus templos, en sus sinagogas. Eh, este lo trasladamos a, a la cultura occidental. Ya no se usa tanto la menor, A debería, pero ya no se usa tanto, ya lo tienen más como un adorno. Este, y el primer ritual sería ese: poner las siete velas con los siete colores que acabamos de mencionar: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y blanco o púrpura, y ponerlos cerca de la entrada de la casa, de la puerta principal o oh, si tienes porche y reja en la entrada lo pones ahí como veladoras para que no se apaguen este, y las prendes de manera que tú le calcules que a la hora de la cena o la llegada del año nuevo estén a la mitad ¿Sí? cada vela le pones un deseo ¿Sí? normalmente vienen siendo las siete fiestas judías la Pascua, el pan sin levadura, las primicias, el Shavod el Pentecostés, el Día de, los, de las Trompetas, este, la expiación o Yol Kippur, y los tabernáculos que es el Sukkot. Pero ya que lo que se dice en el occidente, le ponen sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor. Y el único que no se pide, que es el del centro, ese se prende al universo. Ok, es como para pedir luz, luz para todos en el planeta. Exactamente, que, ese, que esa luz que llega del universo. ¿Qué vale. color sería el que no se prende, eh, Facundo? ¿Vale? ¿Qué color es el que no se prendería? O sea, que no le pondríamos el, el nombre. Lo que quiera, el que quiera cada quien. Le ¿El puede color que nosotros la luz, elijamos? A okay. Izquierda o a derecha o de los lados hacia el centro, o como ustedes quieran. Pero uno okay. tendría que dejarse para... Si lo pones como los chakras, los prendes todos, ¿sí? Ok, bueno, pues aquí les pedimos, como dice Facundo, que nos vayan compartiendo, por favor, cuáles son sus rituales eh, de, año, de año nuevo. A mí, y el que me gusta y siempre me, me ha funcionado son las monedas de 10 pesos en los zapatos. Ese ¿Sí? siempre, nunca me falta. Nunca falta, ¿verdad, idea bueno, ahorita que nos empiecen a mandar los rituales, les voy a dar un elemento que nos falta a todos y me okay. cuento entre ellos, entre ellos me cuento yo porque hasta hace un, relativamente unos cuantos años me dijeron de ese, en una enseñanza que me dio mi, mi, mi maestro Toño, eh, donde quiera que, es, que esté ahorita, en cualquier lado del país que esté, le mando un saludo y un abrazo este y me dijo ese detallito que me faltaba. te, te falta esto. Okay. Ah, ok. Sí. Hay otro que es también con velas. Ese es con cinco velas. Esas se ponen al centro de la mesa. Uh -huh. Sí. Cuando te sientas a cenar con todo mundo, ya que están todos sentados... Si tienen la costumbre de la oración, pues después de terminar la oración. Y si no, pues bueno, se sientan todos y prenden las velas. Y vas diciendo, por el amor de mi esposa esposo, por el amor de mi hijo, mi hija, mis hijos, por el amor de mis amigos, por la conservación de mi trabajo. Y por mi bienestar. Porque si no estoy yo bien, ¿cómo van a estar los demás bien? Si eres padre de familia, si eres madre de familia, por mi tranquilidad, una mamá, una esposa tranquila, es el paraíso. Y eso lo sabemos todos los hombres. Entonces, son las cinco velas. Al momento de sentarse a cenar, se prenden. Otro lo ponen con el padre, hijo, espíritu, santo, amén y sí. Sí, como si fuera te estoy antiguando este, que también es válido también es válido sí. son, son las dos este, rituales que me sé con velas que les tengo digamos que un poquito más de de fe al hacerlos pero sigue faltando un elemento ¿ya pusieron algo? Sí, ya ya, aquí nos están compartiendo este Silvia dice que las 12 uvas eh, Eucobel dice poner en los zapatos billetes bien dobladitos, los tengo de, de, de el conocimiento que es para que no falte el dinero desde que nos vestimos hasta que nos vamos a dormir si sí, yo hasta inclusive las dejo ahí las monedas hasta el día siguiente Adriana Salgado dice dar la vuelta a la manzana con maletas para viajar bañarse con semillas de mostaza como exfoliante esa no me la sabía sí. eh, dice Rosa Santillán yo si yo cono eh, conocido con Maggie, el ritual de los zapatos nuevos con las monedas de 10 piezas muy efectiva. Dice Jaide Rubio, dice ¿de qué color son las cinco velas? Bueno, eso ya eh, lo hemos dicho. Pueden ser blancas. Ajá. Pueden ser blancas, no hay ningún problema. Ok. Porque okay. ahí viene el elemento que nos falta. Bueno, ahí está. Y Luna Barrete dice, comer lentejas, las preparo con chorizo, tocino y piña, porque una vela, eh, poner una vela veladora blanca y agradecer por el año que se fue y pedir que nos vaya bien el año que inicia eso es lo que eh, nos comparte eh, mi bella Luna Barrete eh, dice Silvia que si son velas o veladoras lo que quieran la, la llama es la que nos habla uh -huh. el color de las velas es digamos que una referencia nada más sí es como cuando dicen los magos que se ponen su, su cono y su bata y la varita mágica. Son accesorios nada más. El color de las velas es un accesorio, es, es más una referencia para saber qué estamos pidiendo. Sí, y recuerden que también esto es como desde nuestra conciencia, que nosotros le damos ese poder o esa intención desde nuestra mente para poder hacer esa conexión, o sea, porque en sí... Recordemos que bueno, pues todo para nosotros ya está dado, nada más que a veces nos falta quitar todos esos mugreros, obstáculos, eh, pensamientos, limitaciones que, que tenemos en nuestro alrededor y que al hacer esta intención de poner velas, eh, estamos rompiendo... O abriendo ese espacio de nuestro ser para aprender a recibir, para aprender a abrirnos a, a todas esas bendiciones que realmente sí si nos quieren llegar, pero pues tenemos tanta cosa alrededor de pensamientos, de energías, de cosas que pues no nos están permitiendo. Entonces, al hacer esto como nos comparte Facundo, nosotros tenemos que tener esa intención de, de realmente aprender a recibir, abrir nuestro corazón para recibir. Síguele, Facundo, cuéntanos, cuéntanos. Pues Ya, ya la mitad de la receta. <risa> <risa> y es que es muy cierto, es muy cierto, porque aquí el elemento que falta, curiosamente, somos nosotros. Yo hago el ritual para que me vaya bien, sí, pero te sales con las maletas alrededor de la, de la cuadra, ¿llenas o así es? No, pues que La lleno de ropa y no sé qué, Ok. Y llegas bien cansado del viaje. Sí, ok. ¿Y vas a hacer algo durante el año para hacer ese viaje? ¿Y te estás echando las uvas? ¿Y estás pensando en los deseos o estás pensando en ahogarte? ¿O acabártelas antes de que se las acabe tu hermano? Tío? ¿Sí? Aquí lo que nos falta, el elemento que nos falta, como bien dijiste, es consagrarnos consagrarnos. Decir primeramente una oración de gracias a la divinidad que quiera o al universo. En cábala en lo damos al universo. Gracias, universo, por, este, por todo lo que me diste, lo que me quitaste, etcétera, etcétera. Y ahorita les voy a pasar una oración al amanecer, se le llama, pero igual se puede hacer en la cena. Este consagrarnos primeramente para decir el ritual es meramente un pretexto para hacerlo patente, en realidad lo que está dentro de mí es lo que va a hacer que ese ritual funcione ¿Sí? en vez de estarme atragantando con las uvas primeramente doy gracias y despacito me como una, la mastico me la paso y estoy pensando en el primer deseo que quiero, inteligencia por ejemplo la pedirá alguien. Bueno, inteligencia. Y me echo la segunda, uva y la mastico tranquilamente. Y pido amor. Sí. Y así, así te la vas llevando poco a poco, con las maletas. ¿Por qué no mejor decir? Hoy viajo. Este año voy a viajar. Y voy a trabajar y voy a hacer una alcancía para viajar. Que el bajar de peso. Este, pues bueno, eso después de, de marzo. Pero hacer el compromiso de yo quererme, hacerme al espejo y decirme, quiero seguir así o quiero agarrar otro físico. ¿Sí? Me voy a querer a mí mismo. Quererme, quererme. Eso es lo que nos falta. ¿Sí? Y en parte de eso, les traigo algunos, algunos tips. Porque rituales sería hacer esto, esto, esto, esto, esto. Y se va a perder la esencia de la noche vieja la noche buena. Se pierde la esencia de la festividad con la familia. Se va a perder la esencia de, de la inocencia que nos da terminar un año y empezar el otro. Sí. Y es esa inocencia la que nos hace seguir un año completo. De expectativa de que viene. Que viene, que viene. ¿sí? Entonces, para empezar los rituales, antes de los rituales, antes de prepararse para la cena y antes de todo, que se levanten y se meten al agua para bañarse, bueno, consígase un jabón de coco y bañense de arriba, cabello, hacia abajo, hasta abajo la planta de los pies, entre los dedos de los pies ahí meten el jaboncito y por donde pueda pasar el jabón. Sin regresarse. Me regresé, enjuágate. Y vuelve a jabonar. Ok. Una llamada. Entonces, empiezan con eso. Cuando se metan a quitarse ese jabón, no se tallan. Que la misma agua se los quite no, lo, no, no tallen su cuerpo para quitarse ese jabón. Que se caiga solito con el agua corriente. Y pidan que me limpie. Que llegue limpio en cuerpo y alma a la cena de fin de año. sí Que no consigue jabón de coco, no te preocupes, no hay pretextos. Consigue agua de coco, que es más fácil encontrar en cualquier... Farmacia de la esquina, ahí te la ves. Este, Con el agua de coco, te la echas en la mano, frotas y haces lo mismo. ¿Sí? Terminas de bañarte, no te secas. Nomás acuérdate bien el cabello para que no curras. Agüita de coco. Todo el cuerpo, cuantas veces sea necesario echarte la, la, la agüita de coco. ¿Sí? Sin regresarse, también. Hasta abajo, hasta los pies, la planta de los pies. Y no te secas. ségate solo. Con el puro aire ambiente que haya, con eso te secas. Está haciendo frío, pones el calentado, no pasa nada. Y te secas con el ambiente. Tampoco, bueno, en los departamentos de cocina venden aceite de vainilla. Dicen que sí, agua de coco natural, sí, ¿verdad? Es la natural. O, ah, sí, es la o natural. puede ser... Excelente. O puede ser la que ya venden en botella de agua de coco. Puede ser también de esa. Puede okay. ser también de esa. Aquí lo que importa es la intención que le pongamos. Uh -huh. ¿Sí? Eso es lo que cuenta. Cuando estás entrando en esto de la cábala o, o la magia, la, checería, la brujería, como quieran llamarle. ¿Cómo se les ocurra llamar? Lo primero que te dicen, y lo voy a revelar para que no se enojen, lo primero que te dicen es la intención. Esa es la que hace que todo efecto de magia llegue, se vea. La intencionalidad. Pero la intencionalidad solamente funciona si son cosas buenas. Cuando son cosas malas, ni cuenta nos damos. ¿Sí? Lo decimos y sí, como si nada hubiera sido. Pero cuando son cosas buenas, batallamos casualmente, batallamos para decirles. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, son cosas buenas. Entonces, para que se concentren y se avienten. Y la esencia, como les decía, esencia de aceite de vainilla. ¿Sí? ¿No para con rociador? Igual. Y te dejas secar con el, con, el, con el ambiente. No te seques con la toalla ni nada. Así solita. ¿sí? Este, cuando te estés rociando, ya sea con el jabón, con el agua, con el aceite. Das gracias por todo lo que se te dio. Y por todo lo que se te quitó. Porque todo es positivo. Aunque se te haya quitado, es bueno. Sí, aunque porque, haya dolido. Aunque haya dolido. Sobre todo en este año. Acá, ah, ¿cómo, cómo se oía el lloradero por todos lados? Es bueno. Porque te enseñaron algo y te estaban preparando para el año que viene, que un ratito más hablamos de eso. Entonces, da gracias. Donde tú te duermes, en tu cama. Sí. Pones un vasito de agua normal, lleno tres cuartos, o bueno, lleno a la mitad. Ponlo a la mitad. Le echas un limón partido en cuatro, las cuatro mitades, y le echas abundante sal de grano. Sal de grano, no le eches el salero, no, no sirve, es químico. No, sal de grano, sal de mar. Y lo dejas ahí cada seis días lo vas a cambiar hasta que quede limpio. sí Lo que sale al caño, al, al baño, lo tires en el baño y le bajas. Y el vasito, agua, jabón y vinagre. sí Vinagre blanco o cloro, pero bien lavado por dentro y por fuera, que nadie lo toque, que nadie tome de ahí mientras no estés usando para eso. Y después de que termines, que salga limpio, entonces, sí, agradeces al vasito, lo quiebras y lo echas lejos de tu casa. Sí, ese es un ritual que puedes empezar a hacer hoy mismo. Sí. Este. Otro es poner agua a hervir. Y agarrarse una lechuga. Esas chiquitas que venden. Sí, ya en las tiendas departamentales ya no te venden las de como antes. Ahora te venden cada vez más chiquitas. Entonces, agarra la más chiquita que te encuentres. La más chiquitita que te encuentres. Y la deshojas. Y se la echas. Agarras 12 hojitas de laurel. Y 12 pétalos de rosa blanca. No roja. La roja es para otra cosa. Y no lo hagas en estas fechas porque te puede provocar problemas. Entonces, 12 hojas de rosa blanca. ¿Sí? No encontré rosas blancas por la época, todas se venden, no están muy caro. Bueno, esencia de rosas, 12 gotitas. ¿Sí? Y te bañas. Después de que te bañas, te la echas. Te echas encima. ¿Y yo? Entonces, ahí sí. Ya te puedes secar cuando la toalla, tranquilamente, no hay problema. Oye, contenta, Lechuga, nos vamos a relajar. Exactamente. Para eso iba. Después de ese baño vas a salir amorosamente relajado. Y vas a tener una cena de Navidad, aunque tengas que hacer el pavo, los romeritos y todo lo demás. He hecho la cochenilla lo vas a servir con mucho amor y paciencia. Vas a andar dar al aire, no sé, hasta que te ahogues con los uvas pero todo esto todo esto es para prepararnos y todo esto junto con los rituales que están mencionando nuestros amigos o amigas este no van a servir si no estamos con esa con ese espíritu de intencionalidad que les acabo de mencionar no podemos decir sabes qué, voy a comer más once uvas y ya está Sabemos que no es cierto, nos divierte, sí, sí, es divertido. ver cómo se estaba dando el abuelo con las uvas, no se comió la uva, se comió la placa. Entonces, corres, te olvidas de las uvas, o empiezan los juegos pirotécnicos, o tu mamá se salió con la maleta y ya dejaste las uvas. ¿Sí? O estás corriendo y, y se te voltea la moneda y después en el, en el zapato y ahí ya andas cojeando, ya no saliste. del viaje. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas... Funcionaría si dentro de nosotros mismos empezamos a pensar, ¿qué voy a hacer este próximo año? ¿Qué tengo que corregir este próximo año? ¿Tengo que consagrarme? ¿Estar limpio o limpia, espiritualmente hablando, para que las cosas vibren a mi favor? irme de viaje, ¿qué voy a hacer para irme de viaje? La disciplina de ahorrar. Sí. O buscar un trabajo en el que sí dure, que no quede un mes en y medio y le diga, no me gustó, ya me fui. ¿Sí? En uh -huh. vez de comerme las 12 uvas mejor me voy a poner a, a trabajar y, y buscar la manera de, de encontrarme ese viaje que quiero. Sí, sí aquí ya nos dejaron varios... Eh... Déjame leer a ver desde dónde me quedé. Uh... Dice, Marguel dice, yo sé de los zapatos nuevos, pero de no tenerlos los que tengan menos eh, puestas. Barrar tu casa de adentro hacia afuera y recoge, eh, recoger una cubeta con agua eh, de adentro hacia afuera, también aventar hacia arriba. Eh, lenteja, arroz y frijoles y que recojas y traerlo todo el año en el monedero. Intercambio de dinero que tengas al lado. Eso es lo que nos, nos platica. Dice eh, María Can que si se tienen que consumir las velas, las tenemos que dejar consumir durante la noche, ¿verdad? Daniel? Sí, sí. Yo recomiendo normalmente velas chiquititas. De esas que compramos antes <risa> en los cumpleaños. De esas chiquitas que no, que no son más grandes que este dedo. Sí. Este, cuando las pones en la mesa a la hora de cenar, porque van a durar más o menos la cena y la celebración más o menos, ahí se van a estar acabando y ahora las es que pones en la entrada de la casa pues sí, ya son las velas normales las de una cuarta que le dicen Ajá. Doris García dice las monedas de 10 pesos en qué zapato las en los dos zapatos derecho e izquierdo, Doris eh, en Malibu. el derecho debe ser con la cara hacia arriba en Ajá. el izquierdo con el águila hacia arriba. Ah, ok. Esa no me lo sabía. Dice Maribel, dice, hola, buenas tardes. Mi ritual es bañarme con champán para esperar el año nuevo. Despedir oh. el año viejo con amor y recibir nuevo con alegría. Bolsas llenas de lentejas y maíz. Eh, como signo de abundancia y lo compartimos como si fuera dinero aplicándolo, que nos llega lo más bello y lo podemos disfrutar con los demás. Dice Ángel Junior, dice, hoy este dice hay quien sale a las meras 22 cargando con las maletas, saliendo de la casa y bueno, eso es para pedir el viaje. Dice, Eucobel, dice, poner un plato blanco, hacer una... Cama con trozos de canela, tres manzanas nuevas rojas, eh, bañadas en miel, así junto con un vaso con agua, haciendo una cruz para salir eh, eh, para una cruz con sal de grano de mar. Dice esto... Eh, junto a la veladora primera del año, pido la armonía de mi familia para todos los presentes. Maribel dice, yo pido sabiduría, amor, paciencia, paz, alegría, humildad para aceptar mis errores. Eh, bueno, aquí lo del agua de coco ya dijimos que sí, puede ser cualquiera. Eh, y si tengo eh, aceite natural, ¿puedo usarlo? Yo creo que es el aceite de coco que nos estaban preguntando. Claro, excelente, excelente. Eh... Claro, uh -huh. ahí sí hay que ponerse un poquito menos, ¿verdad? Porque el aceite, pues, te va a marcar mucho espacio en la piel. Ajá. ¿Y dicen cuánto tiempo se hace esto del agua con la, con la sal que nos dijiste del vasito? Puede empezar hoy uh -huh. y, empe y esperar hasta que salga limpia el agua. Uh -huh. sí. Porque se infla la sal, se va inflando en el vaso. Entonces, eso significa que hay cosas que limpiar en casa. Sí. Muy bien. Y, bueno, yo aquí, es, Lucy Flores dice, ¿para qué sirve bañarse con agua de manzanilla? Yo sé que es para abrir el corazón. O sea, manzanilla trabaja con el, la manzanilla. Ah, la manzanilla. Para el chakra corazón. Yo sé que sirve para eso, pero no sé. Pero yo, yo que lo que sabía, va. bueno, yo lo que normalmente comento, es este Y esto lo comentábamos precisamente con Carlos Hernández, un maestro que tenemos en CAFA, que da la clase de Kabbalah, que es con el que platicábamos esto y decíamos, bueno, ¿y tanto ritual para qué nos sirve si no estamos consagrados? Entonces, ahí le mandamos un saludo a Juan Carlos, donde, donde anda el canijo. este El agua de, de, de manzanilla, yo tengo entendido que se frota en el corazón. ¿Sí? y te la pones en los labios para que tu boca solo hable cosas positivas y tu corazón que se abra. Obviamente en las manos tú vas a traerlo porque te estás poniendo el aceite ¿no? o, el, o el té de, de manzanilla. Uh -huh. ¿Sí? Tus manos van a actuar con amor. sí. Sí es, sí, es necesario que tengas que trabajar porque sin, de repente cuando tienes alguna pérdida y eh, cierre el ciclo amoroso, eh, pues es recomendable esta, este trabajo con la manzanilla para sí. que puedas tú este, estar pues, con, ese, con esa sanación continua de, de tu corazón. ¿Qué otra cosa más nos tienes, Facundo? Cuéntanos. Bueno, pues les voy a pasar la oración precisamente que veíamos hace unos días con Carlos y yo, la oración del amanecer. Esa se puede hacer el 30, el 31, perdón, de diciembre y el 1 de enero, en las mañanas, en la mañana, al amanecer. Ahí sí les, les pediría este, los primeros rayos de, de luz que tengamos en la mañana, que la, la, el alba empieza a darse, ¿sí? no el sol. El alba, porque uno tiene que estar listo ya cuando sale el sol. Este, y previamente haberse consagrado, o sea, haber, al despertar, dar gracias por un nuevo día, por haber cerrado un año, un año como el 21, si sí hay que dar gracias, este, y dar gracias por un 22 que viene, que hay que dar gracias por el 22 que viene, de veras. Este, y entonces sí, te levantas y dices esta oración viendo hacia donde sale el sol. Donde quiera que estés viendo hacia donde sale el sol. Dice, oración al amanecer. Gracias al universo y a mis maestros por esta nueva oportunidad de conectar mi alma con el alma universal. Conectar mi mente y cuerpo con la mente y cuerpo del universo. Y mi corazón sea fuerte en mí para mantener el fuego de la vida que la magia del Espíritu Santo me acompañe que sea mi lumbrera a mis ojos y guíe mis pasos por todo este día que así sea amén ok otra vez deje para que lo puedan lo puedan <ríe> otra pues, vez ¿Dónde al al gracias al universo y a mis maestros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 Amén. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está también esta oración muy bonita que, que podemos estar ahí eh, también integrando a nuestros rituales y, y poderlos estar ahí utilizando para, para esto, este, para poder siempre entrar con, con esa buena vibra que realmente requerimos. Porque este año es tan... Ay, no sé cómo de describirlo. Ya lo describiste. Fue un año muy difícil en el que se nos obligó a cambiar. ¿Sí? Esta es de las pocas ocasiones en la historia en que coincidimos todas las disciplinas. Claro, numerología, este, ángeles, lo que quieras ponerle cábala, lo que quieras la disciplina que le quieras poner. Todos coincidimos este año en esta lectura. Fue un año que se nos obligó a cambiar y no cambiaste, pues lo siento mucho en esta semana, en esos últimos tres meses ha sido una carnicería, como dije el en el eclipse, preparado. sí han sido uh -huh. eh, en el eclipse han sido muchas eh, llamadas de atención a las parejas que probablemente a lo mejor no terminaron en pandemia pero sí con ese eclipse se fueron adiós parejas sí, porque se, se aferraban a los trabajos se aferraban a incluso personas que fallecieron que se aferraban a la vida o a lo que tenían. Terminaron muchos, muchos terminaron sus procesos aquí en este, en este año. El próximo año todavía va a traer reminiscencias de, de, de Capricornio, y Pisces revueltos que, que nos tenían con la conjunción de la triple conjunción de Saturno-Urano que es la de, los, la de la pandemia, la que tuvimos, los brotes de pandemia coincidieron con esa confusión. Este, digo, para los que dicen que no es cierto. Este, pero si algo se nos enseñó, a fin de cuentas, fue eso. Son cambios tan radicales que me obligaron a cambiar, a reinventarme, a renacer. Como la famosa ave fénix que tanto mencionan, estos dos años fueron los mejores ejemplos de eso. Y de esa manera tenemos que entenderlo, porque el próximo año viene, empezamos con una patada de mula en la cara, pero muy rica, muy sabrosa, muy sabrosa, porque vamos a entrar este, con una potencia tal que tenemos cinco planetas alineados con la luna. Y el hombre y la mujer se rigen por la luna. Aunque digan que el hombre se rige por el sol. Por Marte. Por Marte, perdón. Por Marte. Este, pero a fin de cuentas, la luna se refleja en el sol y hasta Marte se doblega. ¿Sí? Entonces, pero este, este año va a ser diferente. Porque todos esos cinco planetas le van a dar entrada a Marte. Tú primero, compañero. Porque termines de tumbar todo lo que había... Todo lo que había estructurado sí. para barrer. Este, este año marca mucha independencia marca que nosotros debemos ser bastante independientes y no tenemos que depender de nadie para poder hacer nuestras cosas y eso le va a venir mucho este, a las personas que son eh, fijos, Leo Scorpio o sea personas que están acostumbradas a controlar, manipular pues adiós, vaya claro, eso. Ahí te encargo los Tauros, ¿cómo la van a llevar este año? Ah, sí, Tauro también. Sí, porque Tauro llega incluso hasta... <ríe> Entonces, ahí muy bien, van a aprender muchas cosas. Pero lo importante es que específicamente esos signos y a, nos, a los demás que signos que somos, nos va a conectar con nuestra vulnerabilidad, porque es una energía que viene más fuerte que la del 2020. No para destruir, no, para obligarnos a construir que se le diferencia, ¿sí? Vamos a tener a Júpiter en Pisces, ¿sí? Mucha agua. Es, mucha, mucha agua, mucho amor vamos a tener, es una combinación mágica, ¿sí? Y vamos a tenerla, va a entrar desde el, desde mañana, mañana entra, y va a estar hasta mayo, Día de las Madres, más o menos, por ahí va a entrar, y luego se va, y regresa hasta noviembre, entonces, es excelente momento para sembrar, excelente momento para empezar a sembrar. A momentos de caos es momento de, de tirar la semilla, porque cuando todo ese caos baje, va a cubrir la semilla y va a germinar. Entonces, todo, todo este próximo año va a ser un año de, de enseñanzas, de enseñanzas. Este, sí, pero ya más individuales, o sea, ya como... Tengo. Que ya, o sea, todo el proceso que ya llevamos, pero ahora es como ese, esa parte de reconstrucción conectar interna, con conectar con tus sueños, ser más sensibles los que somos más de agua, vamos a estar súper sensibles, conectados, pero también eso nos da apertura para una evasión también y eso pues también tenemos que estar al pendiente porque puede ser que a lo mejor tanta conexión, a que nosotros nos estemos evadiendo de no estar en nuestra realidad, de no estar conectados con Madre Tierra. Y eso también es importante, que nosotros también tenemos que saber que tenemos pues, esa parte sí de espiritualidad, pero aprenderla a aterrizar también. Por eso es el, es el golpe tan fuerte que vamos a tener de entrada de año, porque eso es lo que va a evitar que los signos de agua, que somos signos de agua, perdamos el piso. En, una, en un año que va a ser para muchos de nosotros de la y para otros va a ser de talacha de día y noche. Sí. Otra. Marguín otra dice, que... creo que ella es Tauro, dice o no, Tauro. Pero mira, lo que tienes que trabajar es la flexibilidad, es que les gusta la comodidad, es, les gusta que nada se mueva, o sea, que todo se quede como está y aquí lo que les está pidiendo este año es que no, ya no, no se puede quedar como está, todo tiene que cambiar, todo tiene que moverse, todo va a tener que tener un, una transición, un cambio, una transformación, todo tienes que aprender a soltar y mientras más conectado estés con, con esa esencia de, de saber que si estás sufriendo por algo en específico es porque la vida te está pidiendo que lo sueltes, que ya confíes más, porque para ser un signo de tierra, pues, te apegas, ¿no? Y entonces esa parte sensible que está entrando con el año, pues no la sientes. O sea, eso, así como de, ¿de qué me hablas? De conexiones. O sea, ¿estoy más apegado a la tierra? Pues no. Ahora te va a decir, abre un poquito más tu, tu horizonte. Eso es lo que va a suceder. Yo, yo le diría, no nomás a Tauro. Tauro que sí lo va a necesitar. Y Escorpión, bueno, Escorpión no tanto, porque Escorpión va a estar de plácemes. Este, libra, este, que, que aprendan a ver la vida el próximo año que viene con los ojos de la fe. Viendo la, la vida con los ojos de la fe el próximo año, que es un año seis, es un año maternal, es un año de, de compromiso con la comunidad. ¿sí? El seis es, habla de comunidad, no habla del trabajo de uno solo, sino de la comunidad. Que mis, mi visión de la fe sea de mí hacia la comunidad. Va a haber muchas empresas, van a surgir muchas empresas. Va a ser un hervidero, todo el mundo va a decir, ¡Oh, la nueva economía está empezando! No, estamos despertando, estamos reconstruyendo. Y con los ojos de la fe, ese proceso va a ser muchísimo más agradable. Aunque no va a dejar de ser difícil, no, no me gusta engañar pero sí va a ser más agradable, va a estar más tranquilo. Sí. Eh, Hades va a andar cabalgando mucho por nuestros, por nuestros territorios, así es que aprendamos a, con esos ojos de la fe, ver con amor, trabajar por nuestra comunidad. Sí, esos sí toca mucho la eso, eh. la verdad es que eh, personas que también... Eh, hacen trabajos de manera individual. Ahora se va a pedir que todos sean en grupo porque es por el beneficio del bien común. O sea, los trabajos ya no es nada más trabajar de manera individual, sino de manera grupal. Aprender a trabajar en equipo porque las personas que trabajen en equipo van a tener mayor crecimiento a diferencia de las que quieren trabajar de manera individual, les va a costar más trabajo. Entonces este año también te está pidiendo que, que trabajes en equipo, que aprendas a hacer equipo y para los acuarios es eso, aprende a trabajar eh, de manera eh, grupal porque pues para eso es la revolución y pues los acuarios se pintan solos para esas revoluciones. Acuario también tiene que dejar de de verse como el príncipe solo o la princesa rosa en el castillo tiene que entrarle sí, dejar atrás la individualidad exactamente doblarse las mangas y decirle órale, qué hay que hacer ahí es donde van a, van a demostrar cada uno lo que valen y les va muy bien porque ¿cuál es mucho amor es mucho amor les doy muy bien Vamos a tener muchos líderes a final de año de ese signo de Acuario. Va a haber muchos líderes de ese signo. Estamos en el signo de Acuario, en la era de Acuario. Entonces, uh -huh. ellos van a, van a encajar muy bien en la, nueva, en la nueva dinámica de carreras, de hacer las cosas rápido, de, de encontrar soluciones que están empezando a a demandar en nuestro mundo actual. La tecnología, el pues, Acuario, este, va a estar regida totalmente por este signo a partir de ahora. Entonces, todo lo, todo lo tecnológico va, va a empezar a a brotar por entre la tierra, el aire, la luz. Todo va a empezar a ser tecnológico, ¿sí? Las criptomonedas, las redes sociales, etcétera, etcétera. Todo va a, Sí, no, ya después, como ya venimos trabajando con eso, ya ahorita ya es como terminar de estandarizar y estructurar todo, porque ya, ya vivimos como que ese golpe de, de cambio, de que pues ya nadie quería salir, entonces todos empezó a hacer envíos y envíos y envíos, porque nadie quería estar en contacto con nadie. Y ahora pues. Pero ya, ya está. no vamos a tener a Capricornio de nuestro lado, es la única, ya no va a estar Capricornio de este lado. Entonces van a tener que construir en el aire, ya no hay estructuras. Uh -huh. Así es que ese boom tecnológico todavía nos va a pegar, todavía nos va a pegar. Uh -huh. sí. Este... sí, para todos los signos, porque aquí ya están preguntando por varios, eh, nos toca mucho madurez, madurez espiritual. Eh, es, es esta, este año marca esa madurar y saber que tú tienes esa conexión espiritual, saber que, eh, que puedes hacer esa conexión, como les decía, o sea, con, con toda la, la esencia de, del universo, pero que también tienes aquí que realizar tu tarea, eh, que tienes que realizar tu misión, que tienes que estar conectado tu misión. Eh, esa parte de Neptuno que nos va a estar pegando con Pisces es como que no nos va a dejar ver a veces de repente con claridad, pero es como tomárnosla despacito y empezar a tener como esa estructura, eh, buscar. Eh, esa estructura de nosotros y eh, para varios signos es aprende a no depender de los demás para hacer las cosas eh, los signos que, que, este, que están dependiendo de alguien para que, ay no, es que si él no se mueve yo no me muevo, es que si él no hace esto, es que por culpa de él ya no hice yo esto, no aquí eh, el año te va a dictar y te va a pedir ve tú, si él no quiere hacerlo Muévete tú. Si esa persona no te va a ayudar, hazlo tú. Toma tu responsabilidad de tu vida. Eso es lo que nos está pidiendo este año. ¿O cómo ves tú, Facundo? Pues va a ser el año en el que si mamá no tiene papá, mamá va a hacer todo. Y eso ya está más que demostrado que sí puede. Sí. Ahorita que decías tú, si no te mueves, tú me muevo yo. La mujer va a tener un un rol muy, muy especial en este, en este, empezando con este año, porque son nueve años de empoderamientos femeninos, como nunca lo hemos visto. Sí, entonces, este, precisamente esa energía que viene con el 6, es la energía de la mamá, que, oye, al no tener un hombre que, no que la respalde, no que la ayude, no que la mantenga, no. Con quién recargarse y seguir adelante mamá lo hace sola, yo saco mis hijos adelante y los saca, yo saco mi trabajo adelante y los saca. Y hay mujeres empresarias que salieron solas con hijos, hay también hombres, pero ¿cuántas mujeres por cuántos hombres han hecho eso? Mm. Estoy un empoderamiento femenino muy fuerte, muy fuerte. La energía femenina viene, va, va a arrasar este próximo año de una manera, yo diría que constructiva, aunque, pues bueno, no, no descarto los sentimientos este, antimachistas y cosas así, que el antimasculino, más bien, machista yo también soy antimachista, antimasculinos que haya, sí, pero, pero se les va a enseñar, se les va a enseñar cómo deben de ver las cosas, en el sentido de que la mujer va a tomar su lugar, va a demandar el lugar que tiene. Ahora sí, en las elecciones, yo te hice ganar, bueno, pues ahora el primer voto que tienes que buscar es el de las mujeres, compadre. a nivel mundial. A nivel mundial. No es a nivel Nueva México. A nivel mundial. Sí, sí, es cierto. Sí, va a haber una transición muy importante en cuestión de los espacios para, para mujeres. Eso se va a dar. Eh, ese, ese es uno de los cambios que que también viene, quieran o no políticas o quieran, que quieran controlar gobiernos. o no, no ya, ya la energía acabó. es la energía y ya la se energía acabó. se mueve y se mueve y punto sí, sí, ya se acabó o sea, ahora va a haber muchos hogares en los que ella trabaja y ella se dedica a la casa y algunos hombres me van a odiar y algunas mujeres también, pero nos veremos a fin de año me dirán si es cierto o no ya el fin de año les voy a decir, como el año, como es el programa pasado, yo se los dije, como hicieron te lo dije, te lo dije. Entonces, va a haber muchos, muchos cambios en que la mujer va a tomar un papel mucho más protagónico, mucho más protagónico. Ya lo vemos en el cine. ¿Cuántas películas hay de mujeres que pueden hacer todo? Uh -huh. sí. ¿Y más? O que el hombre celebre, pero no lo es si no está la mujer. Ya no es la, la parte del sentimentalismo, ahora es la parte activa que provoca que se haga esto, algo aquí y allá. Son las mujeres, ese poder femenino. Se comprueba que el hombre es el sexo débil. Ahí viene esa transición también. esa es la apertura. Sí, eso de que dice, no, ahora le estamos dando a las mujeres más espacio. Ajá. Espérate, espérate a junio de este, del próximo 22. Ay, sí, es que también vienen unos eclipses, que bueno. Los eclipses que vienen de abril y mayo son femeninos, uh -huh. son femeninos totalmente y son de siembra. Sí, eh, mi, bueno, aquí les vamos a deber varios, porque ya nos están preguntando ahí que cómo le voy a, ir a Géminis, cómo le voy a, ir a Virgo a Sagitario y así. Entonces, eh, yo creo que sí vamos a tener que dedicarles un programa completito para darles todos los detalles. Eh, vale. Ya hay, por ahí hay varias eh, informaciones, y, es, y con gustos les voy a estar dando también este, un poco de, de información ya para todos, para que ahí la tengan. Eh, es. Este, bastante, bastante información, pero, o sea, ya, de que nos va a ir bien, nos va a ir bien, nada muy más bien, es, es tomar esa, esa parte, o sea, de, de responsabilidad, aprender a navegar con el agua, o sea, vean mucho qué es lo que representa el agua, la parte este, de las emociones, sentimientos, maternidad, este, acogimiento, todo, todo eso, todo eso, todo eso que, que representa el agua, el elemento agua. Eh, con eso se van a dar una idea de, de cómo y ahora hagan la mezcla con su signo, este, si su signo es de agua, tierra, este, fuego, ¿cómo, ¿cómo lo van a ustedes a, a vivir? Porque también hay, hay muchas variables también, eh, hay eh, que es tu ascendente, hay tu luna, hay en qué grado, este, también eh, depende mucho si a lo mejor no eres Tauro, pero tienes varios aspectos en Tauro, es probable entonces también que también esté por ahí eh, haciendo esa conexión, esa conjunción que, que también te va a hacer explorar ese tipo de áreas. Entonces, eh, pues sí hay varias eh, cosas que ya eh, le es, hemos platicado e invitado aquí a, a mi querida amiga Malú, eh, que es una excelente astróloga, eh, es una persona muy preparada que también eh, nos ha ayudado aquí en el programa y ella nos ha dado muchos tips y, este, y parte de la información que, que es para este siguiente año, así que este, les recomiendo que... que este, Volver a, a retomar eso, porque pues también esa, esa parte, si ya quieres saber a más a detalle, porque, o sea, si hay muchas cosas, o sea no nada más es el signo, es tu signo, tu ascendente, tu luna, en dónde cae, si está en cuadratura, qué significa, quiere decir que está como puesta, o sea, todo eso, todo el conjunto de todo eso que es tu carta natal, te da más información y más claridad de qué es lo que te va a tocar estar trabajando este año y bueno pues así es este de manera general les quisimos traer porque en realidad pues era como los rituales que para los que nos teníamos que preparar que aquí Facundo nos compartió unos muy buenos me encantó ese de las velas este que es el, el el de poder prender esas velitas me encantó y la oración también y pues eso era como lo que queríamos nosotros eh, pues transmitirles a ustedes eh, que, que nos, que para que ustedes se puedan preparar para este 2022. Y mira, aquí dice eh, Eucobel, que dice, deseo consultar si existe algún amuleto que podamos llevar con nosotros durante este 2022. Sí, ahí en, en CAFA, este estamos este, ofreciendo unos amuletos. Este, yo no les digo amuletos, yo les digo auxiliares, este, porque el amuleto somos nosotros, el auxiliar es el que nos ayuda a potencializarlo, ¿Sí? este, Tenemos algunas opciones, este, déjame, eh, si me contactas al final del programa te doy la información que necesitas, este, de acuerdo a tus necesidades, porque es una lista larga, entonces yo normalmente les pregunto sus necesidades y les digo, este es el que te funciona. ¿Sí? Para que, para que no tengan problemas de que, ah, pues te vendo esto porque es de los que más tengo. No, no, no, no. no, no. Te pregunto tu necesidad. Sí, si sí, quieres trabajar salud, dinero, amor, uh -huh. eh, reconciliación de pareja, no es lo mismo que dinero, que el mismo amuleto uh -huh. para el dinero. Entonces, tenemos ¿sí? tetragramatones, tenemos cuarzos, tenemos medallas de San Benito, tenemos, o sea, es una lista muy larga, es una lista, pero hay que ver la necesidad que tiene la persona, porque no... No puedes andar comprando amuletos para... ¿San Benito para el amor? ¿No? ¿No? Uh -huh, uh -huh. ¿Un cuarzo para el dinero? Pues, sí, pero no. Entonces, después, dependiendo de la necesidad que tengas. Es, es Aquí nos pregunta Guadalupe López que si sirven las pulseras rojas o amarillas. Las rojas sirven para las malas vibras. Si trae la medalla San Benito... Sí. Mejor. Hay unas tejidas que traen un hilo de, de cobre o, bueno, unas de oro que, que cuestan un ojo de la cara y te quedarías tuerto. Pero hay unas que traen un hilo de cobre alrededor y sobre ese están tejidas las telas, el color rojo. Este, y traen una medalla de San Benito. Esas son las buenas. Ok. ¿Qué? Bueno. Pues ya se ven por ahí. Les tengo, un, un, si me permites, Maggie. Sí, este, adelante. Un, una recomendación para los que cumplen años en enero. Ok, apúntenme. Nada más los ahí, primeros días, bueno, el mes de enero, ¿sí? Que se bañen con sal de grano y agua en las mañanas. Pongan agua a hervir cuando esté así, a un tono, a una temperatura agradable, que los soportes, le echas. El puño, así que agarras el puño de sal de grano y se lo echas. Lo tratas de disolver lo más que se pueda y te lo, echas, te lo echas encima. Y deja que te seques con el ambiente, no te seques con la toalla. Ya si traes un pedacito de salecita, pues bueno, pues, entonces sí, quítatelo obviamente. Vístanse de blanco en este mes de enero, vístanse de blanco. Sí, todos, aunque no cumplas años, pero especialmente los que cumplen años choninos, camisa, pantalón, blusa, lo que sea, todo blanco, medias, calcetines. Si quieren tenis blancos, tenis blancos. Este, vístanse de blanco. Y a los que cumplen años pidan que les regale una pluma blanca de cualquier ave. Mientras más grande el ave y la pluma, mejor. Pero pidan que les regalen una pluma. Es acuario, es aire. No importa de qué signo seas, teniendo una pluma en tus manos, los sueños van a volar más alto y van a ser más alcanzables, por muy altos que sean. Claro, tienes que trabajar, no te las va a dar gratis para que lo valores, pero en la pluma blanca te va a dar un impulso muy especial, muy especial. No es, no es, no es amuleto, pero sí te va a ayudar mucho. Y meditar este, en la mañana que amanezca, das tus gracias y meditar y das gracias al universo por un año más de vida y por uno nuevo que empieza, únicamente los de enero. Ok, pues ahí está, para los que cumplen años en enero, pues ya ahorita eh, Facundo ya les compartió algo y bueno, y para todos, pues que nos vistamos de blanco. <ríe> Todo el mundo que se de blanco este mes de enero. Ahora todos de enero, vayan y compren ropa blanca. Nada <ríe> más de enero, sí, porque la energía viene muy cargada. Viene una energía en cantidades. Si antes yo decía un vasito de energía para que me vaya bien, vamos a abrir la llave y, y no te rosetas. fácil el chorro así directo para que se den una idea de toda la energía que viene. Cuiden la economía. Ese es un, bueno, ese es un tip que me voy a permitir darles. Cuiden mucho la economía. Aprendan, aprendan nuevas formas de cuidar el dinero. Sí, este, Plutón sale de Capricornio y entra en, en Acuario. Entonces, todas las economías se desploman. Porque va a haber un cambio total. Entonces, nos están invitando desde este año como amas de casa, el lado femenino del mundo, a cuidar el gasto, hacer rendir el dinero y ese rendirlo es separar algo o una estrategia aparte para que ese dinero siga dando, siga dando, siga dando. Cuiden el dinero, aprendan desde ahorita a cuidar el dinero porque este 2022 nos va, nos va a poner algunas pruebas sobre todo después de junio, algunas pruebitas de de cómo cuidar el dinero si ¿Sí? puede ser algún gasto inesperado o se me perdió el dinero de nada o invertí en algo que fracasó pero va a, haber, va a haber algunas pruebas nos preguntan que si recomiendas entonces que para año nuevo para recibir el año nos vistamos de blanco sí sí recibes el año con el año de, de color blanco o sea enero recibes el año con, con color blanco y si acaso no te puedes vestir todo de blanco durante el mes de enero, algo que traigas blanco arriba. Un suéter o algo, ¿no? Sí. Sí, ¿para qué? Para que esa, esa energía se canalice. Se canalice, ¿sí? Y nosotros no sintamos tanto el golpe. ¿verdad? El blanco refleja. ¿sí? Entonces el blanco refleja la energía. Somos la, la luna llena. Si vamos a la luna llena todos los días, la luna llena recibe el sol y, y se convierte en sol, en esa luna llena precisamente. Uh -huh. Entonces, okay. mientras más vibremos en positivo, en armonía, en amor, vamos a reflejar todo eso. Y los rituales que practicamos el día último, ahí se van a personificar. Okay. muy bien. Pues ya está chicos, ya tienen mucha información. Eh, gracias a todos los que nos están acompañando aquí, a todos los que se mantuvieron conectados. Para los que llegaron ya al final. Eh, una vez que yo cierre este eh, en vivo, se va a quedar grabado este programa, así que si tú no apuntaste el ritual, la oración completa, pues ahí vas a tener la oportunidad de regresarle y escucharla completa y eh, pues tener ahí toda esa información. Y te recuerdo también que, eh, que en el canal de YouTube se va a subir también este programa, así que se va a quedar ahí grabado. El canal lo puedes encontrar como Margarita Mercado, así lo vas a encontrar ahí eh, ya dentro de unos dos, dos, tres días ya está enseguida subido el, la información y ahí vas a poder regresarle y estar así como despacito pudiendo escribir tu oración. Eh, y ahorita también aquí en el canal de Facebook ya se queda grabado y puedes ahorita regresarle y volver a escuchar y apuntar eh, la oración ahí ya eh, de manera este, despacito, tranquilamente. Ahí este, lo vas a poder escuchar. Eh, y bueno Facundo, pues estuvo muy bueno el chisme el día de hoy. No, pues, estuvo muy bueno el chal. Conocimos. Ya les estamos hablando hasta de todo, de todo un poco. Eh, gracias, gracias por este año. Gracias por acompañarme todo este año, yo sé, cada mes eh, con toda tu información. Eh, te deseo que, que Dios te bendiga, que te llene de luz a ti y a tu familia. Eh, que estén eh, en armonía, en paz, en tranquilidad, y también a todos aquellos que siempre nos están acompañando y a todos los de un futuro también eh, que reciban todas las bendiciones del universo. Eh, gracias por por apoyarme, por apoyarnos, eh, por confiar en nosotros, por por estar aquí eh, siempre al pie del cañón presentes, eh, compartiendo, hablando de nosotros. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Eh, el año que entra muchísimas gracias a todos y ahora sí nos despedimos Facundo ¿Algo que quieras agregar? ¿Puedo hacer un comercial? ¡Ándale! ¡Adelante! ah Bueno, pues gran cosa me has dicho pues fíjense que en Numerología tenemos una oferta ahorita en el Centro Holístico CAFA este, les entregamos un documento donde vienen los 365 días del año con su vibración y les entregamos otro documento con el significado de cada uno de esos números, de manera que ustedes pueden ver. El día de mi, de mi cumpleaños, ¿en qué, ¿en qué voy a vibrar? ¿No? Pues que vas a vibrar en un número que te afecta en las relaciones humanas. Ah, bueno, pues ya sé qué hacer. O que el día de aniversario de bodas, este, me, ¿en qué voy a vibrar? ¿No? Pues que vas a vibrar en este número. Ya sabes que, cómo sacarle provecho a eso. Sí, es, va a ser un documento que les va a hacer mucha falta, créanme, este año mucha falta, yo sé lo que les digo este, que tantos tantos cambios que vamos a consecuencias de cambios que vamos a estar recibiendo y un documento de estos, créanme, que les va a ayudar mucho, está muy económico muy económico, la idea no es ser los ricos, sino extender la la, la, la, la filosofía de CAFA, uh -huh. la filosofía de CAFA que es Servir. Entonces, créanme que es una inversión que va a valer la pena, que es muy mínima, es prácticamente simbólica, pero que va a valer la pena. Que va a valer la pena. Los primeros días que ustedes vayan consultando se van a dar cuenta de la valiosa que es y poco a poco van a estar tomando más ¿Nos puedes repetir tu página? Porque les están preguntando que cómo te contactan eh, y todo es siempre a través de la página de Facebook que tiene Facundo. ¿Nos la puedes repetir, por favor, Facundo? Claro que sí, Centro Holístico Integral CAFA. Y ahí tenemos, este, por el Messenger, por ahí las atendemos. Y ahí podemos hacerles llegar toda la información que ustedes necesitan o las dudas, aclararlas también. Y agendar citas también. Tengo pues un equipo tiene. muy profesional que me está apoyando atrás. Yo nomás soy la cara, digamos. Tengo un equipo excelente, excelente que, que me respalda. Y me hace, me hace pararme aquí frente a ustedes o con, con toda la confianza del mundo. Créanme pues ahí está, entonces contacten a Facundo para eh, esta carta numerológica. Va a estar sí, muy sí. buena. Va a estar muy, está muy buena. <ríe> gracias Facundo, como siempre, es un placer. Y nos estamos viendo ahora sí el año que entra, eh, pues para más programas y, y más prepararles a todos más cosas. Muchísimas todos, gracias. Pues <ríe> Claro que sí. Muchas gracias, Facundo. Y me despido de todos. Nos vemos. Eh, feliz Año Nuevo. Pásenlo excelente y hagan sus rituales. Nos vemos. Bye, bye. Sean felices.